¿Y pisa? No, eso tiene mucha harina, no voy a. No, tampoco. ¡Ey, quieto, soy, quieto, soy, quieto, Dame el celular, dame el celular. Dale, dale el celular, dale el celular, toma, toma, toma. La clave, dame la clave, la clave. 8412, 8412, 8412. ¿8412 y esa clave? La cambié, mi amor. ¿Y esa clave de dónde salió si no es fecha nuestra ni nada? No, no, sé, sé que no es fecha nuestra, no, no me acuerdo dónde la saqué, pero la cambio siempre por, por si me roban. Te están robando el celular y le está dando tu clave. Pero amor, está armado. Ah. O sea, yo tengo que estar armada para que vos me des tu clave, ¿no? no pero, amor, no entiendo, no entiendo de qué te quejas si es privacidad de uno. Pero privacidad no existe desde que estamos casados. Está bien, nos casamos, pero somos individuos por separado. No, no porque el cura dijo en la iglesia, eh, siempre, en cada momento, todo junto, todo separado, la unión es todo. Mira, hermano, toma el celular, ¿no? No, no, toque, ¿Qué sé? ¿Qué sé? Si le das el celular, lo vamos a matar. No, es verdad, verdad. Sí, vamos a robar por allá, más tranquilo. Dale, hermanito, gracias. ¿Y ustedes dos a dónde se piensan ir? No, lo que pasa es que hay una situación incómoda y no queremos el parte Típico de los hombres, ven una situación incómoda y se quieren ir. No, quédese tranquilo, vamos a robar por allá, más tranquilo. nos terminan de robar acá mismo. ¡Qué pero. No, está loco, Es que todos los hombres son.